Ya estamos a 6 de diciembre, en el anterior evento de Mario Films, en el, en el de noviembre, el reciente evento de Mario Films, presentamos que ya iba a ser el último evento de 2020. Si quieres salir en el próximo evento, puedes hacerte miembro a través de buscar en internet club.mariofilms.es. El próximo evento será en 2021, bueno en enero de 2021, pero si quieres saber el día, cuando te hagas miembro te contaremos todos los secretos, el día que va a ser el próximo evento, los planeamientos que tenemos, que tenemos planeados para hacer en el próximo evento y muchos secretos más. También te diremos cuáles son las otras personas que ya se han hecho miembro. También lo diremos en el evento porque van a salir en el evento. Pero si tú también quieres salir en el evento... Puedes hacerte miembro de Mario Films a través de club.mariofilms.es y salir grabándote en vídeo en el evento. O también tendrás Mario Films Video Experience gratuitos. Podrás saber todos los secretos de Mario Films haciéndote miembro. Y este vídeo no es un evento. Por eso estamos a 6 de diciembre y dijimos que ya en diciembre no iba a haber más eventos. El evento próximo será en enero de 2021. Bueno, que tengas una feliz navidad.